Les habla Víctor Damián Rosso, el fundador del Templo Luciferino, Semillas de Luz. Recuerden que acá, en ese templo, ustedes pueden hacer cara a cara, pueden ser cara a cara con el diablo, con Lucifer, con el diablo. No importa el país donde estén, ¿acaso no están cansados de la pobreza de la miseria de vivir en ese suburbio donde usted vive? De vivir en esa favela, allá en Brasil, a todos mis seguidores en Brasil, ¿acaso no están cansados de vivir ahí en la favela? Y ver hacia abajo el contraste de las cosas, ustedes están ahí en la favela viviendo, miren cómo viven en la pobreza, ¿verdad? Y hacia abajo viven los ricos. Y ustedes simplemente divisan el contraste, divisan cómo ellos viven, cómo ellos disfrutan de la vida y ustedes ahí en la miseria, ¿por qué no cambiar de estilo de vida? ¿Por qué no vivir con todo esplendor? ¿Por qué no vivir de una manera diferente? ¿Por qué no vivir? Como nuestro Padre Lucifer quiere que usted viva. Mi Padre Lucifer siempre ha querido lo mejor para usted. Mi Padre Lucifer quiere tener usted prosperado. Quiere tenerlo usted feliz. Mi Padre Lucifer tiene grandes bendiciones para todos ustedes. Únicamente contácteme desde cualquier parte del mundo. Los teléfonos que aparecen en pantalla. Mi Padre Lucifer les enseña cómo hacer un pacto con el diablo. Contácteme ya desde cualquier parte del mundo. ¿Qué deseas tener? ¿Casas, yates, lujos, belleza, poder, dinero? ¿Mujeres? ¿Qué deseas tener? Mi Padre Lucifer... Tiene lo mejor para ti. Únicamente contáctame ya desde cualquier parte del mundo. Atrévete y déjate sorprender.